Desde horas de la tarde del martes y en el transcurso de este miércoles, personas no identificadas han vertido escombros en las calles e incendiado neumáticos en la Avenida Libertad en el sector Pueblo Nuevo y San Vicente, en repudio a la muerte de dos jóvenes a manos de agentes policiales. Sobre estas manifestaciones de protesta cuestionamos a Joel Martínez sobre si el movimiento popular está inmersa en la protesta de forma directa. La muerte de esos dos jóvenes debe ser aclarada y que el general de la plaza debe tener una investigación y de, los, de darse responsable, que no hubo ningún intercambio de disparos, pero además de demostrarse de que estos jóvenes no eran delincuentes, como ha dicho la familia y la sociedad, esos policías deben ser apresados, cancelados y sometidos a la acción de la justicia. Y la movilización en el día de ayer iniciaron específicamente en la calle donde vive uno de los jóvenes que murió último, ahí en la nuña de Cáceres. Y luego se extendieron a Polo Nuevo y nos parece que en el día de hoy ha continuado esa movilización. A pesar de no admitir que el movimiento popular está de forma activa en las protestas, afirmó, estarán del lado de los familiares de los fallecidos. Giovanni Cordero, NTN.